...y es que Santiago Matías se come al cherry. ¡Ay! ¿Qué hizo el cherry ¿Qué ahora? hizo el cherry con Santiago? ¡Ay, ay, ay! Él lo tiene que, tiene que poner a mercado, mejor. <risa> el presentador de radio y promotor artístico Santiago Matías Lofoque se comió con yuca al artista urbano el cherry Scone. luego de un accidente que se produjo en la ciudad de Santo Domingo. En el siguiente ocurrió... En medio de la grabación de video de Nino Freestyle y Farruko, que congregó mucha gente, sobre todo a varios artistas del género urbano dominicano. Uh. Cuando según Matías, el Cherry, quien conducía un Honda Civic, atropelló el Lamborghini de Matías. ¡Ay! ya un Civic. <risa> <risa> Matías creyó que se lo habían debaratado, pero que solo quedaron en daños menores aún un... en uno de los... Audios, la información a través de un like con su compañera de labor Jessica Pereira. El video del momento posterior de choque fue filmado y subido a las redes sociales. Ay, ay, ay. Vamos a ver, vamos a ver. A ¿Está, por ahí, está por ahí, sí, está por ahí. el video de. Mírenlo, ahí. ay, Dios. Eso, eso. <risa> <risa> ella, esta muchacha. No, y ella es loco, de ¿no? verdad. No es que dique. Oye, oh, no. no, no, él no, es loco, ¿eh? No, no es un loco de personaje, es un loco, eh, No, Jerry. no, que no es un personaje. Hay, porque Kiko y Crazy es un loco de personaje. Sí, sí. entiendes? Pues Kiko y Crazy. Pero este, tú eres es loco, loco, ¿eh? <risa> Dios. <risa> <risa> <risa> ¿Qué uh, busca un onda así? Bien, en ese coro. En carro, ese coro Audi. Audi sí. Ajá. Eh, eh, no, eh. Yo creo que hasta la, el, Lamborghini. El, el, el Bugatti del Alfa tuvo ahí en ese coro también. Porque eh, el alfa fue a ese coro. No, no, él, él fue en un, un Ferrari. En un Ferrari, oye. Ferrari. Ferrari, Ferrari Audi. Audi Viene este muchacho. Audi, BMW, Lamborghini, y va a un Ay. Ay, Dios. No, pero fue, suerte que no funcionó nata. Increíble, porque allá de un ataque, ¿ves? qué busca un Honda Civic? ¿Qué busca un Honda Civic, Santiago? Dice Santiago Matías. Esto es increíble, Dios mío. Y entonces se lo choca, entonces, la embolgiri. Porque si fuera Ferrari, la embolgiri, ¿qué okay. No, eso no es nada. Eso pero... no es nada, pero un Honda Civic es una embolgiri. Pues increíble, embol... <risa> el es fácil. El, chelino, c... fast. el de Cherry. El, macorre, acorre, ese, el está, está ahí, Está ahí la parte, o sea, como lo relató Santiago Matías a Jessica. ¿Cómo fue ese choque? Pongan, Vamos <risa> a poner ahí un poquito de eso, pero no, no, no, no. Ay, chero. Está. Que está eh, con Jessica la parte. Sí, sí. Con Jessica, ahí está. Andaba en Onda civil, sí, señores. Y pasó algo el día de hoy. Que yo creo que si uno lo hace 100 veces para que se repita, no sucede. Y no vino el Cherry con la Piri. Y me chocan el carro, el, el, el, el, el, el Lambo. ¡Ah! ¿No te diste cuenta de eso, Jessica, en el puente Eduardo? No, porque yo llegué a la bomba. ¿cuál? Pero de Victoria, cuando a mí me dan, yo dije, bueno, me debaratan el carro. Y adivinen, el carro le dio, le dio fue a la goma, ni al aro, a la goma del Lambo, y se debarató el Onda Civil, tiró toda la bolsa de aire, se debarató el frente, tuvo la, la DGC que subirlo a una grúa y al Lambo no le pasó nada ¡Ah! ni, a, ni, a, ni al Aro ni nada él le, le dio a la goma del carro pero yo no sabía que el Lambo que, que esa parte era tan fuerte porque tengo entendido que esos carros tan deportivos son un poco débiles que cuando chocan sueltan el motor y sueltan hubo el un sinnúmero de cosas entonces el Honda de... se desbarató y fue a la goma que le dio <risa> <risa> este, este es increíble ese muchacho ¿eh? Le dio a la goma y la ambolín y, y se desbarató el Cherry. Es que no me puede tener tanta sal en la vida? Está salado. ¡Ay, Cherry! Está salado el Cherry, está salado. Señores, llegamos al final. Llegamos al final del programa, Los Osobrosos. Esto es de lunes a viernes a las 4, una hora. Eh, para que usted disfrute del contenido que le traemos. Señores, con la, con la suerte del Cherry, hasta mañana.